El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Hablamos hoy de los flujos migratorios en África durante 2017. Con frecuencia miramos a estos movimientos migratorios como algo negativo, eh, que ofrece retos y pocas, eh, pocos beneficios. Sin embargo, la historia nos muestra una historia diferente, una realidad diferente. De los más de 36 millones de personas que han emigrado en África durante 2017, uno de cada cinco ha ido hacia el norte, cuatro de cada cinco se ha quedado en África. ¿Dónde han ido sobre todo? África recibe más de cuatro millones eh, de inmigrantes al año, seguido de Costa de Marfil, dos millones y medio, Luego le siguen Uganda, Kenia, Etiopía, Nigeria, etc. Los migrantes ofrecen no solamente una juventud, ofrecen una profesionalidad, oportunidades de desarrollo para el país de destino, sino también para el país de origen. El total del flujo del movimiento del capital en África, el capital privado en África, viene de los migrantes que envían recursos a los países de origen. Hasta el 51% de todo ese capital viene de los migrantes. ¿Por qué los gobernantes europeos y del norte, hemisferio del hemisferio norte, tiran billones mil de euros en control migratorio en vez de ofrecer oportunidades de infraestructura para empleo? Realmente es porque no les interesa el ser humano. No está en el centro de sus preocupaciones. Por tanto, es importante que sigamos denunciando esta política tan partidista, esta economía neoliberal que crea cada vez mayores esclavitudes, promoviendo mejor gestión, más responsable y al mismo tiempo una economía que busque el desarrollo el bien común. Los migrantes son un, una fuente de enriquecimiento tanto a nivel económico como social y cultural para los países de origen y los países de destino.